es momento de revisar la información deportiva. Y por supuesto tenemos que revisar con el número uno, Juan Pastén, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Montaño? Placer de saludarlo, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí arrancando eh, una nueva semana y este día con nueva programación y nuevos sí, horarios además. Van ¿no? a laburar, cuidado que se enfermen. Sí, cuidado que se macurquen algunos. Acabemos macurcados por ahí sí. al final de la semana. Especialmente los de allá que están ahí al frente. Te digo. Les duele bar? todo y no les duele nada. Los del bar. Sí, los del bar. Del COVID se fueron turnando. Es el COVID más entretenido el que nos ha dado a nosotros. Y el más, eh, ¿cómo le quiero decir? Ordenado. Le daba uno, le daba el otro, y así. Le daba el otro. Bien. Nunca les dio a todos juntos. No, más bien, si sino... no, no. gente Suspente. ordenada, hasta eso son ordenados. ¿Vio? ¿No? Si no suspendíamos emisión, si les da sí. todo. ¿No? Ahora, Eso es bueno. Bien, en cuanto a deportes. ¿qué, bueno, ¿qué vamos tenemos? con los goles, ¿qué le parece? Estoy mirando aquí una tapa que tiene usted acá. Dice sí. eh, el tigre ruge fuerte en Sucre. Estronguista el de ese suplemento. Sí, ¿no? debe ser. Le ganaba un equipo de muerto. Ahora, para que no se enojen, sí. ¿no? los del equipo del otro equipo, aquí estaba también. ¿no? Ah. La contratapa dedicada al Bolívar. Sí, señor. Muy y bueno. la etapa era esta. La tapa era esta. Ahora, los dos grandes, diríamos, de La Paz, jugaron con. Tampoco es que jugaron con Holway. Hasta los Olway equipos, jugó ¿no? con un equipo de menor jerarquía, ¿no? Recién ascendido. Estas son imágenes que pasamos a revisar ya de lo que ocurrió el viernes. El equipo veniano llegó al promediar la una de la tarde al aeropuerto internacional, pasó directo para el estadio y, bueno, recibió 5 a 0. 5 a 0. Vale. Los playeros estuvieron acertadísimos. Bueno, es un equipo de Evil, ¿no? Eh, yo hablaba con el técnico el jueves por la noche en la radio. Hablábamos con Crispín, con Reinaldo, también conocido como el cabezón. Dice, este tiene más chapa que ¿no? Entonces, eh, yo le daba a conocer mi punto de vista. Él, ganando todos los partidos, son 17, 3 por 7 a 21, 3 por 1 a 3. Son 51 puntos que puede sacar. Y haciendo 51... Yo te digo que está entre los primeros cuatro equipos del país. Sin que le gane a nadie visitante. Solo ganando de local. Entonces esa es la premisa que ellos van a tratar de, de lograr. Y si es posible, ganando todos los locales tienen un premio. Y ese premio les va a significar dinero. Y con el dinero pueden traer un par de jugadores. Qué bonito gol de terraza. Cómo se acomoda y define muy bien. El arquero está más gordo que ustedes. No, pues sí. es terrible. No le digo más que yo porque ya sería un crimen. ¿no? <risa> le pegó de abajo el zapatazo, después eh, ahí le termina haciendo goles. Y eso es positivo, este chico de 15, 16 años sigue haciendo goles, lo ponen y marca. Fíjate, le hicieron la cortina, hace la cortina ahí el 19 que flores, y permiten que el chico encare bien y logre marcar. Es positivo, si el virus, a ver, ojalá, ahora hay que hacer lo que crezca, ¿no? Claro. Y para eso hay que poner algunas inyecciones, darle que comer más seguido, ¿no? Que tome un buen desayuno en la mañana. Es difícil criarlos cuando ya tienen 15 años. Si el chico de esto no tomaba leche. O si tomaban, era muy poca, entonces hay que tratar de, de, de irles dando los medicamentos que le hagan falta. Vamos al otro partido, Poca por gente, favor. ¿no? Y eso que era gratis la entrada. No, no, tan poca ¿no? Hubo, ¿cuánto? 14.000 espectadores. Mm. ¿Eh? Vamos al otro partido, por favor. A ver, ¿quiénes eran? Estamos en la ciudad de Cochabamba, Vinto, con Oriente Petrolero. Oriente que arrancó con todo, parecía prometer años mucho años arranca con todo. <risa> pero le dura un partido. Caire se lesionó, <risa> tiene seis meses, andan buscando un zaguero central, tiene que ser nacional, posiblemente venga a Quinteros. Allí parecía que había mano, pero finalmente el árbitro preguntó al VAR y lo convalidaron. Le rebota la pelota en la espalda del defensor de Oriente, cae. Y tras esa suerte de rebotes terminan marcando. Pero es eso, o sea, ¿qué hace, ¿qué hace Oriente? Para ellos es un punto. Mira, el chico que cree que le metió un gol al Milan, ¿no? Entonces la gente dirá, pero vos qué querés, Pastel, no. Yo creo que nos alegremos de las cosas buenas y nos de tristeza cuando hay estos partidos tan horribles, ¿no? Un equipo que, este manopla ahí. ¿Eh? todo el mundo levanta la mano. y está el árbitro que pone la mano y marca el tiro libre penal ahí está, el 1 a uno, partido flojo sí. pero Oriente Petrolero suma una nueva unidad está haciendo la que necesita jugando, ganando de local, empatando visitantes la ley del mínimo esfuerzo sí, hacerla justa, ¿no? claro, ¿Cómo pasar Vamos... con 36 o con 51 no, esto no, porque si empata 17, tiene 51 más 17, 68. Vamos al otro partido nacional, el que fue vapuleado, goleado, humillado, ¿no? Va a jugar con Blooming, juega de local y le termina ganando 3-0. ¿Qué dirán los bluministas? Que hubo una expulsión muy temprana y que Blumin terminó jugando con 10, pero yo no creo que sea válido ese argumento, ¿no? Claro. O se confiaron mucho en el partido que habían claro. jugado en La Paz y dijeron, y sí. bueno, estos no, no saben jugarnos. Estos Mortadela, ¿viste? Acaban de perder por goleada en La Paz. Claro. Los pasamos por arriba. Y le hizo 3 a 0 Nacional. Un baile. ¿no? En la primera fecha, a los clubes cruceños les fue bien y en esta segunda, todo lo contrario. Lo que pasa es que los equipos cruceños suben al segundo piso del aeropuerto internacional de Virubiru, les afecta la altura. Ese es el gran problema. Oriente logró un muy buen empate, ¿no? Frente a un equipo como la U, que es ganable, de local y de visitante. Claro. Es un equipo cómodo para claro. los equipos grandes. No te eh. va a presentar tan, tan tal cosa. Ya tenemos imágenes del juego de Bolívar, en la noche del sábado, jugado con Royal Party. Bueno, Ruibari sigue dando. Mucha ventaja. Sigue jugando Bejarano, el zurdo por la izquierda, ya te digo. Milton se mueve más. ¿Eh? Ese es el español que pateó y que bueno, no pudo convertir después después dio un pelotazo que le pega a cualquiera. Y aquí la gente está loca, dice, uy, pues eso es un fenómeno, dice, si ¿no? ¿eh? Lo eligen el mejor jugador. Es un tipo que corre. Si tengo un amigo que es velocista, se lo puedo traer, ¿no? Y comenzó ganando Bolívar por una serie de detalles que el técnico no supo darse cuenta en principio. O sea, lo respetó a Bolívar demasiado. Ese la jugada de vaca y ese es un golazo. Un golazo. Una, una de las pocas jugadas de conjunto del cuadro celeste de Bolívar. Cuando le empezó, le hizo 3 a 0, la gente de Santa Cruz dijo y bueno, 3 a 0, y hizo modificaciones que yo no entiendo por qué no las hizo de inicio. Lo mandó al colombiano, el morocho arriba, al Genji Khan, ¿viste? Anda a rascatelas y, y, bueno, la cosa mejoró. Otra pelota por el lado de Bejarano. Pregúntame dónde está Bejarano. Claro. Uh -huh. Mira, salida rápida claro. por la izquierda Fernández. Muy parecido al segundo gol. Sí, solo. Eso es más fácil que la tabla de los 1-3 de gol, ¿no? Hasta yo las he Pero lógico. La gente dirá que son malos. No, somos malos. Como remano. Allí está el, el 3 a 0. Hasta ahí todo bien. Entra Gengis Khan, el colombiano. Hace algunos acomodos. El técnico, que yo no sé por qué. Y le empiezan a patear a Lamp Fulerazo como él solo. Mirá los rebotes. No podés dar un rebote a un arquero. Mirá. Mirá la jugada. Está. Pase atrás. ¿Dónde está la marca de Bolívar? No hay marca. Disparo. El arquero. Ahí está. Primera pelota que regaló. Y levantó la mano. No me saludé, guacho, atajá. ¿Viste? Vamos a ver la otra. Ah, no, lo que pasa es que no me pusieron solo los goles los muchachos. Pero hay cuatro remates en los últimos ocho minutos que con las cuatro pelotas la suelta. Una le hicieron un gol. La otra fue por arriba, la otra salió de costado. Es decir, si hubiera tenido más pericia este equipo, le hubiera terminado empatando el partido. Yo no sé, dice la gente, Lampe la mejor figura de, de, de, del, del fútbol argentino, no agarrar una pelota en el área. O sea, son pelotas esas de golero. No las podés dejar ahí votando. Claro. Imagínate, tres pelotas así en Copa Libertadores de América, con centros delanteros, ¿eh? que son rápidos y finos para marcar. Bolívar se va a comer cuatro o 5. Como que la gente empezó a gritar por el otro. Pidiendo el cambio de qué? Sí. El malito bebé. No saca nunca, viste Bueno, vamos con el otro partido Tomayapo le ganó a los Leones Blancos del Pajonal por 1 a 0 En la ciudad de Tarija el Todos Todos, sí, todos, todo, todo les dieron guasca El alquiler de Real No es malo, fíjese Me parece que es mala leche ¿eh? Hay un par de jugadas en que pelota de él y, y Insiste en la falta, Tonta Ahí el gol se lo comió el arquero, Mira, pero tazó por la banda. El brasileño que había ingresado en el segundo tiempo pasa con algún problema y le pegó directo palo y arquero. Ese es un error garrafal del arquero, ¿no? Ahora, el Tomayapo, su primer partido, ¿no? Sí. De Real Mayapo. De, de Alto Mayapo. Esta vez le tocó descansar al equipo de, de Pando, ¿no? Sí, sí, al equipo de Cobija. Cada o sea, cada fecha va a descansar uno. Va a sí o uno. Sí. Somos unos genios en este país. Hacer campeonato con uno menos, pero, bueno. Todo el mundo pensaba que eh, Wisterman se iba a ir, ¿no? Entonces, ahí quedamos 16. Claro. Pero se resisten los tipos esos a la muerte. Vamos con Independiente y Diez Trongues. Esto fue facilísimo para Diez Vamos a ver la primera jugada. Un, un plantel escaso de figuras... Y los pocos o nada jugadores que tiene, que son medianamente conocidos, pasan por un momento paupérrimo. Y 10 termina goleando por cuatro goles a uno Mira la jugada. Mira, no le podés sacar tanta ventaja eh, a un tipo que tiene 19 años, que es el, el lateral de, de la U. 19 años tiene el lateral. lateral Mira mirá cómo le saca ventaja. Pero, pero pegarle un empellón por lo menos. Mirá los dos defensores, Díaz, que tiene 41, ¿eh? y el otro, y no llega nadie. Es más, el lateral izquierdo, que es, eh, se desentiende de la jugada, cuando pudo haberlo ido a tomar. Ahí tú ves tres, cuatro hierros, pero garrafales en defensa. Tú, tú vas a decir, a ver, ese Dustin Maldonado, ¿de qué juegan? Tú dices que, que bueno, el técnico no, no, no entrena y da la sensación. Mira, esa pelota, el 9 Strong, recibe un balón complicado dentro del área. Ve, la baja. Ahí rechazo, ya tenés dos encima de él. Sí. Va a buscar la pelota, aguanta, deja al central, lo toma, mira, llega uno, dos, tres, cuatro tipos. Cuatro incapaces. No son capaces de robarle la pelota. Cuatro. Cuatro tipos, problema. ¿no? ¿Te parece? Entonces. Pues, hasta el arquero, ¿eh? el, pobre, el pobre Robocole, le cayeron tres veces y le hicieron tres goles. Imagínate, mirá vos, otra jugada en el área. Yo creo que esa tiene un poquito de culpa, porque la pelota es área chica él la pudo haber ido a buscar, ¿no? Pero si vos tenés dos delanteros, perdón, dos defensas, de un metro noventa, y bueno... Algo, algo harán, dice. Mira, bien el centro, lo encuentra solo. Los otros miran. Nunca fue tan fácil para un equipo como Diez Trongues ir a ganar a la capital del Estado Plurinacional. Mira mirá vos el otro, el, el otro argentino ya echando el ¿eh? ahí, ya. Ahí está. Así. El otro cambiaron de arquero a la primera. Ahí está. Si sí, el problema no es de arquero. Ahora, el, el estado físico o la velocidad de los jugadores del Tigre versus a los de Independiente es tremendo. Ah, no. Se los pasaron por encima todo el rato. Más rápido es mi abuelita que esto, ¿no? La vieja se, se da más vuelta más rápido, ¿no? Entonces, hay alguien que dice, no, vamos, vamos, que vamos a... a... No, no, no, no. Calma. Creo que es con calma esto. Mira igual Nacional le ganó tercero a Blumen. Y aquí se comió cuánto. O sea... Ah. No estamos para el nivel internacional. Ahora va a jugar Strongs con Bolívar el próximo viernes. Este viernes, ¿no? Sí. El clásico. Ahí los vamos a ver cómo están los dos. Pues se supone que son los que están mejor paraditos, ¿no? Los que invirtieron más, en teoría también. Los que invierten más. <ríe> Strongs no invirtió tanto. O es que no quieren decir cuánta plata es la que han gastado, ¿no? Pero vamos al clásico cochabambino. Uh. <ríe> Marco impresionante de gente Sí, tremendo, tremendo. Los margen. Yescas Recuperaron 200.000 Hablo de los de Winterman. Pero se fueron con 2-0 Claro Ganaron el, la recaudación Pero sí. no los puntos Allí está Torrico, mirá es un piojo tuerto al lado Como marcaba Ahí hay mano y es penal Rebota la pelota en la mano Machado fue el que más gritó, el que más. Juega poco Machado, pero el exceso de verbal es continuo. El de gran Reynoso. A Milton ah, te... decía, le va muy bien de celeste a Reynoso. Mejor que antes. Sí, pero tuvo dos o tres que por ahí no. Blanco le va a hacer falta para el próximo partido, porque está castigado, lo, lo expulsaron. Es una jugada medio tonta que la vamos a ver luego a las 12 del día. Allí otro cabezazo y otro gol. 2 a cero. ¿Eh? Así acabó el primer tiempo y ahí, y ahí acabó el partido. No, segundo tiempo. Ahora, eh, superioridad de Aurora o pésimo planteamiento de Wilterman? No, es que Wilterman no tiene... Los jugadores que tiene no, no, no son los que quisieran tener. Y eso que tú ves, nombre no, está El Gran Chumacero, ¿no? está Machado, que vos decís en la mitad con esto, yo creo que voy a andar más o menos parejo. Pero no, no pasa absolutamente nada. Está el Pipo. Yo creo que tiene que trabajar mucho. Yo creo que hasta ahora se ha dedicado el técnico, el Narigón, a solucionar problemas que no le competen, comenzar a arreglar deudas de terceros, y parece que el equipo no se ha preocupado de acomodarlo. Lo que pasa es que. Eh, ustedes lo conocen al técnico de Wisterman Es un técnico ratonero Está acostumbrado a jugar de chico adelante. Ayer no podía jugar de chico adelante, Porque era Aurora Era local Entonces lo salió a buscar Y terminó perdiendo el juego Bueno, sigue con menos 5 Sigue con menos cinco. ¿Hay chances de que siga perdiendo puntos? ¿Por falta de pago? No, no, no Ya creo que han arreglado con, con todos o casi todos así que, menos 5 Wilterman. Menos 5 Wilterman. Hoy termina la segunda fecha, ¿no? Sí, hoy. Hoy juega Palmaflor, que tiene la posibilidad de sumar sus tres primeros puntos. Y el martes empieza de nuevo ese campeonato paralelo, que no lo entiendo yo. ¿Mañana? Claro, el martes va a jugar Blooming en ese campeonato paralelo. Si hemos visto que los jugadores físicamente no son aptos, ahora, si en ese campeonato... Van a jugar más jugadores juveniles, que, juveniles digo yo, juveniles que tienen menos de 18. El que tiene más de 18 ya es un jugador adulto, ¿ya? O están, en vez de llamarlos los juveniles que no tienen opción, serían los despreciados que no les dan bola. Pues nadie les da bola. Entonces, ojalá que, que aparezca esto, pero es una maratón de partidos y yo no entiendo. Ojalá que termine, que termine bien esto. van a jugar martes, miércoles, jueves. Ya. Y viernes arranca la ya tercera arranca, fecha del otro. Arranca la tercera fecha del viernes. Ahora, como nunca en carnaval se va a jugar. Ah. Viernes, sábado y domingo. En Santa Cruz va a haber carnaval igual. Hay corso el, el sábado, el sábado el sí. Sábado. Porque antes no. que Usted ponía un partido de carnaval y no. Ahora veremos. Muy en ¿cómo? las entradas de universitaria iba gente aquí al estadio. Ahora... Dice que se juega con carnaval o sin carnaval. Bueno, veremos qué tal en recaudación. Bueno, esta segunda fecha... Eh... No va a faltar algún duro que ah. termine allí y se meta al estadio para dormir. <risa> Alternativas a... Hay varias. Es ah. más barato, 30 pesos que pagar otro sitio por ahí donde dormir. Sí. Ahora, ¿les fue mal a todos los equipos cruceños en esta segunda Excepto fecha? Excepto Oriente que empató. Excepto Oriente, pero bueno... Empató con Vinto, no es que empató, sí, tampoco es el, el, el partido. No es para ¿no? batir palmas. Ahora, el primer, en la primera fecha el protagonista fue el Bar. En esta segunda fecha el Bar volvió a ser el protagonista, ¿no? no, no. ¿No? Ya se moderaron. Se moderaron, creo que es castigándolos. Mm. Funcionó el castigar. Así es. Bueno, lo dejo. Muy bien, a las 12 del mediodía a las 12 Juan 12 partimos. En una hora y cinco minutos ya va a estar más o menos, entonces no puedo dar mucha charla. Sí. Te lo dijo, te mandó saludo el, el morocho de atrás. <risa> sí, ya tengo una apuesta que pagar. Bien, estuvo Juan Pastén a las 12 del mediodía en punto. Arrancará el Deportivo en esta nueva programación de Avia y a la Televisión, que arranca hoy, lunes 13 de febrero. Nos vamos a una pausa, como siempre, con imágenes de las calles de La Paz. Ahí está la 17 de Calacoto.